A Verónica Acevedo se le ha encomendado una importante tarea. Por ello, convoca a su equipo de asesores a una reunión de trabajo. Buen día. Los he mandado llamar porque tenemos un importante encargo que realizar. ¿De qué se trata? El director nos ha pedido definir el presupuesto para las políticas sociales que impactarán en las dos zonas más críticas del estado de Sao Paulo. ¿Te refieres a estas dos zonas? Así es, y como ustedes saben, el tema del presupuesto es muy delicado, así que debemos tener la certeza de que los recursos se estarán destinando hacia donde se necesitan con más urgencia. Nuestro gobierno quiere reafirmar sus políticas con perspectiva de género, y muy probablemente, como le indican las estadísticas nacionales e internacionales, en esas áreas no existirá equidad de ingresos entre hombres y mujeres. ¡Por supuesto! ¿Por qué no analizamos la capacidad de ahorro entre la población femenina y masculina de estas zonas? Y en caso de observar diferencias significativas, podremos destinar un presupuesto especial a los programas que impulsa la política de género. Me parece muy buena idea. Para comparar el nivel de ingresos entre hombres y mujeres de estas dos zonas, los asesores analizarán la capacidad de ahorro de ambos grupos y observarán si existen diferencias significativas o simplemente se trata de diferencias al azar. Entonces nuestra hipótesis nula será que no existe diferencia significativa entre los dos grupos y nuestra hipótesis alternativa será que sí existe diferencia entre ellos. Es decir el ingreso de hombres y mujeres es significativamente diferente. Yo sugiero que para realizar este estudio utilicemos la prueba estadística de dos colas, ya que no tenemos evidencia de que uno de los dos grupos tiene mayor capacidad de ahorro que el otro, y por lo tanto, existe la posibilidad de que tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa sean verdaderas. Y en este análisis obtendremos la diferencia de las medias entre dos grupos independientes, a esto se le conoce como Prueba-T. La Prueba-T puede utilizarse también para realizar comparaciones entre grupos relacionados. Por ejemplo, para comparar una muestra de padres e hijos o una medición pre y post tratamiento de los mismos individuos. En ese caso, la Prueba-T compara las medias antes y después de dicho tratamiento. Una semana más tarde, muy bien, equipo. Ahora, ¿qué resultados nos arrojó la prueba T en nuestro objeto de estudio? Pues de este análisis hemos obtenido un resultado muy interesante. Fíjate que la diferencia de los promedios entre los dos grupos estudiados no es estadísticamente significativa. Esto quiere decir que, a pesar de que las evidencias internacionales nos dicen que hombres y mujeres suelen tener ingresos diferentes... En nuestro grupo de estudios, no pudimos rechazar la hipótesis nula, pues no hay diferencia significativa en los ingresos de estos dos grupos. Interesante, pero... ¿cómo llegaron a esta conclusión? Trabajamos con un programa estadístico que mide el nivel de significancia o valor P. Para que nosotros pudiéramos rechazar la hipótesis nula, el nivel de significancia debía ser menor a 0.05. Pero nos encontramos con que, en este caso... ¡El valor de P es mayor! ¡Oh! Ante este revelador resultado, Verónica Acevedo decide compartir el hallazgo con la Secretaría de Políticas Públicas para las Mujeres. Secretaria Silva, mis asesores y yo hemos hecho un hallazgo excepcional que puede interesarle. De hecho, me gustaría saber si podemos profundizar en este análisis. Aunque Verónica pudo haber basado su propuesta en las evidencias nacionales e internacionales, ella ha sido cautelosa y por ello realizó antes un análisis estadístico. Gracias a ello, se pudo concluir que la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres no es el problema central en estas zonas de Sao Paulo y por lo tanto se pueden dirigir los fondos hacia otras necesidades.